Métemela, Miquel. Voy. ¡Eh! Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Primera etapa de la primera edición de la Cantabria Bayre. ¿Dónde estamos? ¿Cómo se llama este pueblo? Eh, esto es viernes, pero bueno, está la de Torre la Vega. Torre la Vega. Sí. Vamos a subir ahí, al norte de Dobra. Por allá, por donde hay. Pero hace mucha calor. Pensábamos que veníamos aquí a la fresca y parece Aragón esto. Uh, unos pasa. 38 grados o algo así estaremos. Hace un calor monstruoso, son las 3 de la tarde, hoy es una etapa de 30 kilómetros, 900 metros de desnivel, vamos a ir en parejas. Sí, él va y yo le sigo. <ríe> bueno, o al revés, ya veremos. Vamos a ver si pillamos agua y a ver cómo está el tema en la salida. con la primera etapa de la Ciclos almozaras retransmitiendo desde mitad de la carrera. Aquí tenemos a Miquel, pues igual en la Rioja, macho a 180 de pulso y que no baja. Eso es la inflación, así que sube todo: sube los precios, los carburantes y el pulso. Todo. 180 de pulso joder, que he joder. pillado, pero encima es que vamos bien, vamos despacio. No sé, <risa> vamos, vamos es... a hacer que... esto. Es una mierda, vamos. Sácale. Yo bueno no Fernando! Salir. ¿Qué tal ha ido, macho? El día más duro de mi vida. peor que el gigante de piedra. He sufrido como un perro. Joder. Yo creo que un poco ha sido que al principio iba mal. Ha ido a mi ritmo y le ha dado demasiado el sol. Y ya se ha venido abajo el pobre después. Yo parece que me he mejorado, pero... Ha vomitado el pobre, ¿eh? va jodido. Está ahora aquí dándole a las latas. El calor, me ha dado una hacia adentro en el pecho. Un ardor por aquí, por el pecho. Digo, me va a morir, me va a morir. Y he decidido parar. Sí. <risa> que soy padre. He ido para todo Adiós, que Hemos ido más despacio y ya está. Hoy era llegar, que hacía mucha calor y nada. Ven. Saluda. Mira, mira qué bien estamos, mira qué bien estamos. Casi me la lías, eh, Miquel, con la Guardia Civil. ¿Eh? que casi nos multan y nos sacan aquí todas sí me has todas las perras la ubicación. Me has la ubicación. hombre sí claro la culpa es mía de que me multen bueno mañana qué a triunfar mañana estarás tú bien y tú estás jodido, sí, yo estás jodido. ¿Eh? ojalá firmo eh yo yo hoy me ha gustado huir aquí. qué cabros qué cabros